entre 800 y 2 mil pesos por día a profesionales de la salud que atienden casos de COVID-19 y mencionó también que aún no ha llegado el momento de que negocios no esenciales abran sus puertas y quienes lo hacen están actuando al margen de la ley y eso tendrá consecuencias Bueno, mira eh, eh, eh, me gustó eso, pero de esas ocho empresas, eh, el ministro eh, no dijo cuáles son no. y a qué se dedican no, no el... Hay que investigar eso, cuáles empresas son porque ahorita esas empresas eh, eh, cierran y, y, y crean otras empresas y entran porque ya con esto, esta sanción, estas empresas no pueden hacer negocio con el gobierno. Nunca jamás. Entonces hay que ver cuáles son y por qué fueron sancionadas y con cuáles eh, insumos eh, eh, no cumplieron. Así que ya lo saben. Bueno, tenemos ya a nuestro diputado en línea, eh, Juan Compres, al cual le damos buenas tardes y las gracias por entrar en contacto con nosotros. Buenas tardes, diputado Juan Compres. Qué bueno tenerle. Sí, vamos a ver el audio, eh, diputado. No tenemos audio con usted. Vamos a ver si se conecta el audio. Sí. Así que tenemos eh, problema con, con el audio. Tenemos la imagen de, del diputado, pero no tenemos eh, eh, el audio. Ok, vamos a ver si se conecta el audio. Ahí para... Continuar. Entonces, te decía en lo que el, el, el diputado eh, arregla eh, la parte del audio, eh, Veloz, que hay que investigar eh, esas, eh, esas empresas, esas ocho empresas que fueron eh, eh, eh, sancionadas por el gobierno. Vamos bueno, a seguir bien, el diputado. Sí, ahora sí. Buen día, eh, diputado. ¿Cómo está usted? Gracias eh, y bienvenido a nuestro espacio El Toque del Mediodía una vez más. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Estamos en el aire? Sí, sí, sí, está en el aire. Ah, bueno, bueno. Encantado de estar contigo, Neri, con tu teleaudiencia. Estamos desde mi humilde hogar por aquí. Eh, presto para contestarte cualquier tipo de inquietud. Veo veo que hoy el, el, el ministro de Salud da una información de que no hubo, no hubo ningún caso nuevo en San Francisco de Macorís, ni, ni ninguna muerte. Cuando a mí se me reportó dos muertes ayer, un, un trabajador de una, de, de, una de, un, de un negocio que vende repuestos para vehículos y de nuestro amigo Ignacio, Ignacio, el, el, el que estaba siempre por ahí en la, en la 27 de febrero con Rivas. se me reportó. Sí, la esa es una la discrepancia que uno, por eso digo que no es que uno descarte, pero eh, siempre hay dos estadísticas, la que oficial y la no oficial. El diputado, aprovechando eh, el tiempo, inmediatamente me gustaría saber el por qué las autoridades, independientemente de la situación que sabemos eh, de nuestro gobernador, que lamentablemente reiteramos nuestras condolencias para él, perdió un hermano, perdió su esposa, él mismo estuvo interno, el alcalde dio posibilidad. Un, un cuñado también. Un cuñado también Hay se tres, falleció. Un tres en esa familia. Pero, por ejemplo, vimos que Miledis, eh, su hermana, eh, la ex candidata y diputada por el PLD, tomó la rienda eh, reciente de, de, la, de la gobernación y también por la experiencia que ella tiene, que fue eh, gobernadora, es ex gobernadora. Pero en el caso de la alcaldía, vimos que el alcalde realmente salió positivo, pero... Salió de su cuarentena, lo vemos en las calles, pero no lo vemos activo como el pueblo quisiera. Pero también usted a los diputados, por ejemplo, a usted yo no lo había visto. Eh, el senador conocemos su y, y puso las excusas en una entrevista a principio de la pandemia por su condición de salud. Pero queremos saber qué ha pasado con, con, con los, los líderes políticos, no solamente lo de gobierno, sino también lo de la oposición, en el caso suyo con la fuerza del pueblo. Mira, de, definitivamente yo soy de los que entiendo que allá ha habido mucha dispersión. Y nosotros, cada quien en término individual, ha asumido su rol. Nosotros, nuestro rol en el Congreso, lo hemos cumplido a cabalidad. Y hemos estado atentos en nuestro bloque a todas y cada una de las situaciones que se han presentado. Y hemos estado atentos también a los requerimientos de, de nuestra sociedad, de nuestro medio. Usted conoce cuál es mi estilo de trabajo. Yo no ando tomándome fotografía con absolutamente con nada, pero hemos estado atentos a, la, a, los, a los requerimientos que nos, han, que nos han hecho y estamos en eso. La dispersión no es, no es culpa nuestra, porque quien tiene que convocarnos a nosotros es precisamente quien dirige la emergencia nacional, son las autoridades. Nosotros tuvimos el viernes pasado la primera reunión virtual entre los, entre los funcionarios y, y autoridades de la provincia. Y fue una reunión kilométrica, una reunión que comenzó a las seis de la tarde y todavía a las nueve de la noche estábamos conectados, eh, llegando a agudas que otras conclusiones. Mi, mi posición era, una, una, es, era y es una posición radical, porque yo soy de los que entiendo, Roberto y amigos televidentes, que nuestro municipio, principalmente nuestra provincia, no se le ha dado la importancia y la interés que debe, que debe dársele en estos momentos. Porque nosotros somos el punto rojo del país. Somos la parte ardiente de la pandemia. Y como te decía, eh, los números que se dan ahí están, pero muy, pero muy por debajo de la realidad. Solamente en Pimentel, en Pimentel han muerto más de 40. Óyelo bien, Roberto. Más de 40 han muerto. Y hay dos, dos reportados nada más, dos. Ahí en San Francisco de Macorís, desde, desde mi percepción y mi punto de vista, han muerto más de 150. Y hay reportado 66 nada más. O sea que rea, realmente la situación es divergente. Y yo he venido clamando digo a veces que clamando en el desierto, que San Francisco de Macorís, sobre todo San Francisco de Macorís, y Pimentel deben declararse como zona de desastre nacional. Óyelo bien, zona de desastre. E implementar una serie de acciones que sean de esa zona nada más. Porque la pandemia ha penetrado con fiereza, en esos dos municipios. Y el tratamiento que se le da es como si no estuviera pasando nada. Ayer no hubo, no hubo ningún nuevo caso, no murió nadie, nadie, todo sigue igual cuando nosotros sabemos que todo está en desarrollo y que debe, debemos estar en alerta. Porque dichoso hemos sido nosotros hasta ahora que esta pandemia ha, ha penetrado a las capas medias y altas de la sociedad cuando eso diga voy para allá, a esos barrios populosos, a esos barrios hacinados, es por, es por mucho, es por ciento que pueden aparecer los muertos, conforme la, las evidencias que nosotros tenemos. Entonces, entonces la, la acción, la acción de, la, de las autoridades, sobre todo nosotros que somos de oposición, a nosotros tienen que convocarnos. Ya la convocatoria está esta tarde, supuestamente a las seis, tenemos otra reunión. Sí, pero eh, me que vamos a concretizar acciones. Diputado, escúchame que lo interrumpa, pero eh, usted tiene la razón y muchas, eh, muchos entrenes políticos han estado esperando que el Ejecutivo, principalmente el presidente, convoque a los demás partidos. Pero tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Luis Abinader, se ha activado, eh, incluso eh, ha activado su, su gente, el mismo candidato del PLD, Gonzalo Castillo, por su parte. Eh, el mismo doctor Leonel Fernández, aunque no se ha activado físicamente, pero a través de, de escuchar, eh, incluso hizo una, una reunión virtual con nosotros, eh, del cual emanó una carta, eh, específicamente por una intervención que nosotros tuvimos en ese conversatorio, al señor presidente de la República para que interviniera, lo mismo que usted está diciendo, a San Francisco de Macorís, con un plan. El plan Duarte eh, se está ejecutando, hay cosas que se están haciendo, Obviamente, yo estoy en una parte de acuerdo con usted, con el tema de las estadísticas. Seguimos eh, con dos estadísticas, la oficial de salud pública y las estadísticas que estamos bien nosotros el en el pueblo. subregistro, subregistro, le dicen. Sí, pero eh, eh, realmente lo que le quiero soltar, usted como Franco Macorizano, eh, yo, yo entiendo que no hay que esperar que se le convoque en, en estos momentos, y es lo que yo he estado eh, diciendo por este medio, y he mencionado, por ejemplo, el caso del alcalde a ustedes mismos los diputados por ejemplo, Franklin Romero de, del PRM se ha lanzado a las calles Franklin Romero no esperó a que lo llamaran Franklin está ahí presente entregando ayuda, joseando ayuda como uno dice, llamando y él mismo, integrado incluso arriesgando su propia vida integrado con el, el movimiento Fuerza Viva de Duarte que está haciendo un trabajo loable no sé si usted conoce de ese movimiento que está recaudando hemos, ayuda hemos, a, y... hemos, oye, hemos aportado a Fuerza Viva de Duarte lo que yo, no ando, es, lo que yo no ando es tomándome fotos que yo sí estoy, <risa> estoy aquí ni <risa> nada de eso no, hemos, hemos mire, ido a diferentes a diferentes instituciones con compañeros, con amigos con todos los pero, óigame, óigame, pero eh, realmente yo, lo yo mando en eso porque usted me conoce y sabe que este sí, no es pero, mi porque lo interrumpo, pero en este momento yo mismo, yo estoy de acuerdo con su forma de trabajo porque lo que dice la Biblia lo que haga tu mano derecha que no lo sepa a tu izquierda o sea, es verdad y cuando tú das algo y, y te tiras una foto y la sube, tú no lo estás dando de corazón tú estás haciendo una publicidad o una campaña pero en esta pandemia hay que hacerlo para que esos políticos que están en su casa que no han hecho nada le dé vergüenza por ejemplo, mire usted ahora mismo yo sé que y, y, y le hice la interesa porque yo sé que usted ha colaborado y yo sé que usted no se va a quedar atrás pero es bueno decirlo y mostrarlo para que esos políticos que solamente salen en campaña y se desaparecen en momentos como este, donde se necesitan los verdaderos líderes, salgan. Mira la situación de la alcaldía. El alcalde, hasta ahora, el alcalde, el comunicador, mi hermano Alex Díaz, a quien quiero y aprecio, todo el tiempo estuvo informando y haciendo su trabajo como comunicador. Pero como alcalde, Alex, lamentablemente, que sale ahora el 24, este próximo 24, va a salir con una mancha que lo que hizo en cuatro años, bueno, que yo tengo que decirlo, ha hecho una gestión muy buena aquí en San Francisco Macorís, pero lamentablemente esas sombras, conjuntamente con esta que se le añade, de que dejó a su pueblo en la unfaldad, en este momento que se necesitaba un alcalde, eh, eh, se desapareció. Sin embargo, bueno, Roberto, eh, Roberto, definitivamente ya lo de la alcaldía de Alex, eso hay que dejarlo como. Como parte de la historia, a evaluar eh, de manera detenida. Yo, en la reunión del viernes, instaba a las, auto, a las autoridades a que se le hiciera una invitación al nuevo alcalde, que ya ese mismo día le habían entregado su certificado, y que, y que se invitara y que viniera con su plan, porque ¿qué es hoy? Hoy es martes, ¿no? Sí, pero. El viernes, el viernes, ya si sí que otra posición, ya, ya bueno, eso. Eso, Eso es historia fue otro, patria. Eh, mira, él es que el tiene que venir. Error, el diputado el que... del PRM que no ha hecho, y el mismo el mismo acá de electo, si tampoco, hay, hay, es verdad que, que él, y hay que reconocer, eh, padeció COVID, se recuperó dentro, él está dentro del rango de las personas. Sí, pero Alex, Alex también. Alex también. Sí, pero Alex Díaz también. Sí, pero Alex salió y Alex anda en las calles. Por ejemplo, a mí ah, me mandan un video donde Ale está trabajando en el letrero de la salida a Santo Domingo con un camión de bomberos, con un empleado terminando el letrero de la salida para entregarlo antes del 24. ¿Eh? No sabía. No, no, no, no le, no le Roberto, tengo tengo una inquietud. Buenos días al diputado. Le saluda. Es Lady Veloz, bueno, un placer. Bueno, usted encantado. mencionaba que usted no acostumbra tomar fotos de lo que hacen, ni publicarlo ni nada de eso. Actualmente sabemos que uno de los eh, candidatos presidenciales más activos ha sido Gonzalo Castillo por la misma posibilidad de tener una empresa de, de aviación. ¿Usted considera que el gobierno le ha sacado provecho para promocionarlo o para promocionar su candidatura presidencial ante esta crisis? Mira, definitivamente lo que ha acontecido en nuestro país y en el mundo ha sido inesperado nosotros tenemos tenemos eh, eh, la costumbre de hacer de hacer campaña proselitista de forma de, de, de, de forma eh, populista y, y la gente lo que cree es que las acciones deben ser ahora el quien más de y quien más y quien más se, se exprese y quien más busque saquito de arroz y quien más tenga un avioncito para buscar pasajeros. Mira, nosotros, como diputados, como congresistas, hemos declarado el estado de emergencia nacional. Eso quiere decir que el presidente es quien tiene que tomar las riendas de las cosas. Si Gonzalo Castillo ha salido a las calles con un avión de que a buscar medicamentos, lo que manifiesta es la incapacidad de este gobierno que se va en agosto, porque Gonzalo Castillo no debe estar para eso. ...para tener cuatro aviones que lo compró en esta gestión... ...porque no lo tenía en el 2012... ...y eso, esos aviones lo que se muestran ahora como cuerpo de delito... ...de, de una acumulación originaria, vertiginosa... ...de un funcionario que pasó por, por, por obras públicas... ...y yo creo que la enseñanza de este pueblo... ...en este momento de pandemia... ...no puede ser ponernos nosotros en competencia... ...de si yo doy o si no doy... ...es si aportamos o no aportamos, por ejemplo... Yo, yo hoy sería la enésima vez que estoy pidiendo que se declare el municipio como desastre, que, est que está en desastre en este momento, desastre nacional, y que se lleven todos los recursos para ya Una idea como esta, es, co es como si tú, si tú aportaras 70 mil sacos de arroz, porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El pueblo, a esos que anden, diciendo que están dando y que están aquí, que están allí, que están allá, se la va a cobrar tarde o temprano. Porque es que juegan con la inteligencia, con la inteligencia del pueblo dominicano. Ahora bien, usted debe ser solidario y debe mostrar la solidaridad hasta el grado extremo y debe dar, inclusive usando, usando el principio, la frase célebre de la madre Teresa de Calcuta, usted debe dar hasta que duela. Pero yo no vi a la madre Teresa de Calcuta tomándose una foto con lo que daba nunca la vida. Eso es, eso es una barbarie. Lo que está haciendo el famoso Penco con un avioncito de que, que yo sí cargo esto, lo que, lo que le está diciendo es a este gobierno que la emergencia que le ha otorgado, los poderes que le ha otorgado a este pueblo, ellos le están desperdiciando y dándoselo a un, a un señor que lo que está demostrando es que no tiene condiciones para dirigir este pueblo. Entonces, así no. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que tanto allá, en San Francisco de Macorís, y ya hay un intento de integrarnos todas las autoridades, eso mismo debe hacer el presidente de la República, convocar, convocar a hacer una convocatoria a un cónclave nacional donde participen todos los sectores. Usted ha visto los aportes que ha hecho el presidente Lionel Fernández reuniéndose con San Francisco de Macorís y la provincia Duarte reuniéndose con Santiago como provincia reuniéndose bueno, con la eh, diáspora Escúcheme eh, eh, eh, eh, eh, eh, e. diputado Definitivamente eh, son aportes que se eh, hacen Ecuséme, eh, eh, eh, diputado, el presidente Leonel Fernández en la en, la, en el conclave que tuvimos eh, con algunos eh, empresarios y medios Fue el, y, de, pri, el primero, partido, fue referente fue primero. nacional él prometió, él prometió incluso unas lámparas eh, para los hospitales que determinan eh, eh, la carga de, viral que hay. Desinfectan el Desinfectan sí. el área, sí. Estamos, estamos esperando eso, ¿eh? Estamos esperando. Sí, eso. sí, y nosotros, nosotros insumo, estamos, muy, estamos muy atentos. Y Ahora bien, por ejemplo, eh, eh, lo que está haciendo el Penco, como usted dice, lo está haciendo también Luis Abinader, con unos hospitales y también llevando ayuda. O sea, todos los candidatos están haciendo política, porque no, no, no desaparecen se, se, este se, se llama política. Se llama política. Bueno, está haciendo propaganda, vamos a decir. Una, con una desgracia nacional haciendo haciendo campaña. Yo creo Lama, que bueno, lamenta, algún, lamentablemente, algún día ese, ese tipo de acciones algún día serán punitivas. De manera porque... los políticos que tenemos, tanto el candidato del PRM como el candidato del PLD, ambos eh, lo están haciendo. leonel lo ha hecho de otra forma eh, que lo caracteriza, pero también va, va, va a entregar unos insumos eh, que se necesitan. Ahora bien, eh, diputado, y con esto eh, no le quitamos mucho tiempo, el tema de, del plan de Duarte, es un plan que nos lo presentó el doctor Báez, que es un, un eminente médico radicado en los Estados Unidos, vino desinteresadamente a través de la universidad eh, que él trabaja, prestado a la República Dominicana, porque tiene experiencia en manejo de desastres, eh, de salud, no solamente eh, eh, aquí en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos y otros países, y nos presentó un plan que es eh, eh, eh, eh, de suma, eh, proporcional con salud pública, pero integró el COE, eh, eh, el, el, el, el Ejército entregó, sí. eh, integró a, a la Defensa Civil, a los bomberos eh, y a todas las personas que quisieran involucrarse. A, noso y el plan a, nosotros, a nosotros no nos convocaron para eso. Okay, pero ya plan, a partir del a sí, partir pero, del viernes. decir, compré, el plan está en marcha. Por ejemplo, hoy en Vister Valle que más adelante eh, eh, mandé un reportero para allá, están haciendo pruebas masivas, una de las quejas y de las solicitudes de este pueblo, las pruebas masivas, se están haciendo pruebas masivas, entonces algo que se puede integrar es que usted agarre, que conoce mucha gente de barrio, ¿Eh? ¿quiénes no tienen la prueba hecha, los resultados? Pues vamos a arrancar, por ejemplo, en Mister Valle, está Roberto, eso se iba a hacer el jueves antepasado el jueves antepasado, y nosotros creamos toda una estructura, porque se iba a hacer en el play que queda al lado del club de los profesores. Se convocó ahí, y, y nosotros mandamos de Vista del Valle y de, y de zonas aledañas, eh, compañeros, para, para que se hicieran las pruebas, y realmente eso no se, no se hizo. no se, se hizo la convocatoria, pero no aparecieron la, las pruebas. Ahora parece que viene el asunto ya con, con cierta seriedad y con cierta veracidad, y nosotros nos vamos a integrar. Yo yo estoy listo ya para... Porque he tenido algunos problemas, algunos problemas médicos también. Y he tenido algunas recomendaciones. Y, no, no, pues no, se, me, no, se me riegue, diputado. No, no, pero nos vamos... El de la persona de allá. No, no, pero nos vamos... Sí, sí, pero, pero está bien, pero eso no hay que resaltarlo tampoco. No, no, pero no, pero no se me arriesgue. Este, no, no, no, porque, porque un, que, le, que le digan viejo a uno públicamente como que no es muy halagüeño que diga. No, yo, yo lo dije de una manera. De todas maneras, eh, Roberto, nosotros estamos integrados con nuestro método y nos va y nos vamos a integrar al, al plan Duarte. Hoy con esta reunión que tenemos, esta convocatoria a las seis de la tarde. Yo creo que vamos a concretizar muchas cosas y me tendrán por allá con todas las precauciones del lugar, como nosotros sabemos trabajar, sin populismo y sin criminalismo. No, no. que eso no lo vamos yo, yo sé, a hacer. Yo lugar. sé y puedo dar fe de que usted es una persona que de, de los diputados y por eso siempre ha sido reelecto, tiene ya varios periodos como diputado, porque el pueblo sí reconoce que usted ayuda, pero en esta ocasión yo le exhorto que publique lo que usted haga. ¿Sabe por qué? para que los demás políticos que están en sus casas, de una forma u otra, también lo hagan. Porque ahora necesitamos la integración de todos, no importa el color, la bandera, la afiliación política, la religión, es todo que tenemos que entregarnos, y cada quien en su área. Yo en mi área de comunicación, usted en su área de política, que maneja masas, para que todos puedan tener en este momento, en esta fase de la pandemia, sus pruebas, sus analíticas de decirle, usted es negativo o positivo, haga, haga su cuarentena e integrarse. Acepto, acepto su sugerencia, pero lo haré con mi, con mi método, con toda la cautela del mundo, pero estaremos presentes. Eh, mira, yo soy de los que entiendo que con el informe que dio el ministro de Salud Pública esta mañana, que dicho sea de paso, el pueblo lo ha titulado ya como el doctor Chapatín, y le ha dicho que ya está bueno que le den esas funciones a otro y él que se ponga a gerenciar a gerenciar esta pandemia que San Francisco de Macorís lo que necesita es gerente, con el nombramiento de la, de la doctora, creo que apellido Sánchez sí, capitana. Como, como encargada provincial y que tengo una, referen una referencia de ella que es muy, muy eficiente y muy preparada yo creo que el dinamismo que se va a implementar ahí va a ser otro y nosotros jugaremos nuestro rol como lo hemos jugado siempre yo te Amén, agradezco gracias. esta participación y y realmente, y realmente estamos prestos a colaborar en lo que usted entienda que nosotros podamos hacer. Amén, y así es que necesitamos a nuestros líderes políticos presentes en esta pandemia, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, y así mismo, vamos integrando todo todos, no importa que el partido, ni, ni, ni, ni religión, ni color, ni raza, aquí tenemos todo que trabajar por nuestro pueblo. Le agradecemos, diputado Juan Compré, que nos haya dejado de estar a, a, su, a, su, a su cuarentena y poder Gracias. compartir con nosotros. Sí. Gracias, gracias, nosotros... Roberto. Un saludo a toda la región por allá.